Hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ya estoy, ya saben que grabo todos los videos en un solo día, y nada, eh, vamos con Quirón en Caprico en acuario, perdón, en acuario, en acuario, nos toca hoy, ¿no ves la solita? Sé es que no me puse los lentes, tengo que verla solita. Quirón en acuario, bueno. Eh, a ver, gente, eh, las tres palabras claves positivas de este Quirón en acuario, si te toca estudiar una carta propia o de otro con un Quirón en acuario, tenés que saber que la sanación, el sanador, está en ser empático, en ser confiado y en ser social. Mientras que la herida está en ser agresivos, fríos e impacientes. Entonces, ya sabes cuando te encontrás con un quirón en acuario y que lo notas con agresividad, lo notas frío, distante, impaciente... Decís, ay, está viviendo la herida, ¿cómo te sanás? Bueno, con más empatía, con más confianza, con más sociabilidad, ¿sí? Así sanás esa herida que te da Quirón en Acuario. Te mando un abrazo enorme. <coughs> Perdón. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todos. No pienso editar el video, eh. olvídense. Eh, mañana nos volvemos a encontrar, sí, claro que sí, con el último quirón, con quirón en piscis. Que además es mi quirón, lo tengo casi a 29 grados de piscis, mi quirón. Vamos a ver cuál es mi sanación y mi herida. Eh, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Chao, hasta mañana.